Cada día son malos conductores que no respetan las intersecciones semafóricas. Las cámaras de enlace noticias registraron en varios puntos de la ciudad a algunos infractores que se pasan el semáforo en rojo. Director de Tránsito y Transporte pide la prudencia a los conductores que infringen las normas de tránsito en Barranca Bermeja. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra a la cancha de la planada del Cerro, pide a las autoridades correspondientes para la adecuación de este sitio. Y en los deportes, en conversación con los clubes de la disciplina BMX, se socializa el calendario 2022, contando con el respaldo de Inderva para la realización de este importante deporte en el distrito. Y al cierre, comunidad del barrio Uribe Uribe conmemoró el día de la Virgen de la Candelaria con papayera y una Eucaristía. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Se logró el cierre financiero por 39 mil millones de pesos para el tramo 1 de la vía Yuma, que va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Bosque. En diálogo en directo con enlace noticias, la primera autoridad de Barranco Bermeja en reunión liderada por el presidente de la República, Iván Duque, con la presencia del gobernador de Santander, gremios, alcaldes de la zona metropolitana y en representación del Magdalena Medio, se desarrolló importantes logros.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 un acceso mejor hacia nuestra ciudad. En ella se obtuvo el cierre financiero del tramo 1 de la vía Yuma, el cual va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Boston. Para ello aseguró 31 mil millones de pesos que aportarán a Ecopetrol. La gobernación de Santander, Alcaldía Distrital, con estas obras se conectará a la ciudad con el país. Volver a hacer los estudios y diseños porque ya son predios que hoy viven personas y no se puede pasar la vía por ese sector. Y estamos con el compromiso del gobierno nacional de aquí a su fin en el mes de agosto de tener ya los estudios y diseños. Pero hoy tenemos la buena noticia de esos 39 mil millones de pesos para terminar este tramo 1 de la vía yuca. Sin embargo, está a un paso de convertirse a Barranco Bermeja en zona económica y social especial CESE. Este proyecto ya fue aprobado en Cámara de Representantes, pasará al Senado en el mes de marzo y ahora recibe el respaldo del gobierno nacional como zona CESE y se eliminará el impuesto pediría y se eliminará el impuesto a la renta durante cinco años los empresarios y se hará un descuento del 50% durante los siguientes cinco años. Estos y otros proyectos están por ejecutarse en el distrito de Parranca Bermeja. Cada día son malos conductores que no respetan las intercepciones semafóricas. Las cámaras de enlace noticias registraron en varios puntos de la ciudad a algunos infractores que se pasan el semáforo en rojo. Hasta el nororiente de la ciudad, nos dimos en la tarea de averiguar en distintos puntos semafóricos si los conductores infringen el semáforo en rojo, y esto fue lo que se evidenció a través de las cámaras de enlace noticias. Además de esto, la comunidad asegura que es un riesgo al momento de transitar un peatón por la cebra del semáforo, pide respeto a los infractores. ¿A diario los conductores se pasan los semáforos de esta intersección vial? señora, diariamente hay un accidente o dos accidentes. ¿Por qué cree que se lo pasa? Porque eso es prudencia, porque se comen el semáforo. No, ellos no respetan nada, ellos van para adelante y no respetan a nadie. Claro, y que pusieran una cámara escondida ahí o tuvieran la tránsito ahí. Ese, ese, es, pero, no es que no tienen, no tienen cómo es, no tienen personalidad para respetar las, las señales de tránsito. Ciertas personas del Poder Amarillo resaltaron la importancia de respetar estas señales de tránsito que ayudan a evitar accidentes y el orden público. No, no, eh, el semáforo toca eh, to eh, to respetarlo, por ejemplo, sí, aquí la mayoría de los conductores no, no nos pasamos el semáforo, las veas, las motos son las que siempre pasan el semáforo. Hay ver, a ver, a ver, me medidas drásticas para que respeten tanto los carros como las motos porque da a todo el mundo en todas partes se pasan los semáforos. Y no están haciendo nada, y por eso es que están enviando muchos accidentes también. ¿Qué cree, ¿Usted cree que esta intersección es un peligro? Claro, es bastante peligroso, es que es una, una, una, es una intersección muy, muy, muy, muy transitada. Estos dos puntos claves del barrio El Chico y el sector conocido como el Uno, en su mayoría las motocicletas son las que más infringen esta norma. Las autoridades hacen el llamado a respetar los semáforos. Precisamente el director de Tránsito y Transporte pide la prudencia de los conductores que infringen las normas de tránsito en Barranca Bermeja. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte ha expresado la importancia de respetar estos puntos semafóricos para respetar la vida del peatón y de otros conductores que están manejando por las vías del distrito. Hacemos un llamado, más que todo a los conductores de vehículos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 a todas las conductores de la ciudad que por favor respetemos estas señales de tránsito porque esto es para salvar la vida de ellos mismos y de las personas que circulan por ese sector. Cuando se pasa una luz en rojo o amarilla, tenga en cuenta que está en juego su vida y las demás personas. Es un llamado a la conciencia la que hace el director de tránsito para así evitar tragedias a futuro.